Tango nace casi de manera recíproca como una inquietud de la radio en tener un programa de tango. Así surgió la idea de, de Univertango. Después eh, producción, eh, guión, musicalización, idea, es todo de, de papá que ya tiene toda la trayectoria en, en, en lo que es tango y radio. Univertango, un espacio para que entiendas la historia del género. Una manera de sentir el tango. Un agradecido de que eh, esta radio, Radio UNER, me dé esta oportunidad de charlar una vez por semana al menos sobre la música que tanto me gusta a mí y que gusta a una gran cantidad de oyentes. Esta fue una disciplina que se perdió algunas generaciones como la de los años 70, la de los 80. Nosotros los difusores del tango tenemos esa obligación moral, por supuesto, para que el tango siga avanzando a través del tiempo, de no olvidar la historia, por supuesto, pero de difundir también a los valores de hoy, que son muchos, por suerte, y muy buenos. Un eh, comenzamos con la historia, con un repaso de la historia en una gran parte del programa y en los últimos minutos, como yo te decía, la difusión de los nuevos valores del tango de hoy, ¿no? Eh, un repaso de la historia que siempre es importante. En Univertango por ahí hay como secciones dentro del programa eh, también disimuladas, eh, está el repaso para la historia, eh, está también el lugar para eh, las orquestas, para los cantores y como decía eh, papá siempre tratando de cerrar con los tangos nuevos, con los tangos contemporáneos, con los tangos eh, eh, interpretados, eh, y algunos compuestos también por los artistas de hoy. Es un programa por ahí, eh, dentro de lo que es el tango, bastante diverso porque como él decía, eh, hace hincapié en los tangos de, lo, de la década del 40 pero también en distintos cantores, en distintas orquestas o en la presencia diaria casi obligada de Carlos Gardel y por ejemplo el tema de cierres de Astor Piazzolla, por ahí dos iconos cada uno es de su lugar pero dos iconos del tango. Eh, la experiencia de, de trabajar con mi papá eh, en radio es realmente muy buena, muy rica, aunque no lo parezca muy divertida. Eh. Y para mí es una gran satisfacción trabajar con mi hijo e inculcarle a través de las audiciones y de los temas. Eh, esta, Yo lo digo que es una ciencia el tango que tiene eh, varias márgenes, varios brazos. Un Ibertango, una historia y una charla sobre nuestra querida música popular por excelencia, el tango. Gracias a todos los oyentes una vez más y los espero nuevamente el próximo viernes.